<risa> ya la ya. <southwestìás> ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, no ¡Ay! ¡Ay! tengo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ay ¡Ay!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 Allá para Santana y lo vine siguiendo para yo se acá. Yo pasé por la Fortaleza y lo vi. Me atrás de la Fortaleza y allí fue que me di cuenta. Sí, está es ¿Y el otro fue? fue el otro. ¡Ay, entonces me a le cayó atrás Sí. la de la gente. yo soy loco, coño! soy loco. quiero loco, yo soy tigre también y no hago eso, mamá pueblo. Sí, yo, no yo no sé, ¿no? ¿Es que ¿verdad? Es que ve si ve ve si ¿Sabes si a mal, te atas, No lo entiendo. te pierdes. no, hay mala, no, no, eh? ¡Ay! Este preso, ya, no ya ¡No ¡Yo te agarrado! ¡A se se policía! la qué te te no, no porque, porque y para qué te si a qué te ¿Y qué te manda? a qué te qué te le qué te sienten ahí? qué te te ahí? ¿Por te te te si, doña, a me le bocía 20 veces, viejito. Te conozco, láigame, láigame. Lo que me hacía así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo ¿Qué como está.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 ya, ya, ya, ya, ya. ya, ya, ya, ya. ¿Ya No está ya no te el video. la de no se ya con los pies, <tose> <tose> <tose> No, no, no, no,